¿Cómo estás? Soy Hugo Lescano, coach profesional, acreditado y credencializado ante la ICF, que es la International Coach Federation, como ACC y Mentor Coach. En esta oportunidad, este video eh, va a ser simplemente hacerte una pregunta que tiene mucha relación con dos cosas. Por un lado, es la, la manera en que tengo yo y tenemos los coaches, por lo menos los acreditados ante ICF de trabajar con nuestros clientes, ¿sí? que es a través de preguntas. Y las preguntas tienen una finalidad, digamos, tienen un propósito, no son preguntas al azar, sino que están orientadas a que nuestros clientes descubran la mejor manera de lograr sus objetivos o de sentirse mejor con ese objetivo que quieren lograr y así empezar a eh, armar, de alguna forma, nosotros le llamamos diseñar, pero... Eh, Podría ser armar un plan de cómo hacer las cosas para poder lograr este objetivo. ¿sí? Ahora, nosotros le llamamos conversaciones internas lo que habitualmente todos tenemos que son pensamientos. ¿sí? Digamos, yo tengo algo pensado para hacer, pero también hay veces, no siempre, pero hay veces que ante ese objetivo... sí tenemos dudas, ¿no? Como que nos aparece y dice, uy, bueno, pero si y lo podría hacer, no lo podría hacer, ¿con quién lo hago? Y si le digo esto a esta persona o a esta otra, digamos, esos que son pensamientos que todos los tenemos, nosotros llamamos conversaciones internas. Entonces te voy a hacer una pregunta ahora, que seguramente tendrás algo por hacer. De acá a un mes, tres meses, un año, dos años, no sé, tenés un proyecto a cumplir un objetivo que querés lograr. Nosotros llamamos objetivo a eso, ¿sí? Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Querés quedarte con el pensamiento, por un lado, o a través de una sesión de coaching, que es lo que trabajamos habitualmente de, esa, de esta forma, ¿no? Con preguntas para poder esclarecer que estos problemas se transformen en posibilidades, empezar a ver eh, los recursos que tenemos para que estos problemas trasciendan a otra cosa, que sería un problema o una solución. Entonces la pregunta fundamental es, sobre eso que, te, que, tenés, eh, que estás pensando de hace rato, que te está dando vueltas en tu cabeza hace un mes, 20 días, una semana, es, ¿querés seguir teniendo el problema en la cabeza? ¿Los pensamientos en la cabeza? ¿O querés tener una solución para esos pensamientos? Esta es mi invitación, que primero mínimamente definas cómo querés seguir, si querés seguir pensando en el problema o querés empezar a ver una solución y a planear de alguna manera en que esta solución se lleve a cabo, digamos, ¿no? Que la puedas practicar en tu vida y de esa forma mejorar, sentirte mejor, sentirte más eh, alineado, si se quiere, más coherente con esa decisión o que el objetivo realmente te, te, te sea satisfactorio a tu bienestar. ¿Sí? Te dejo la pregunta. ¿Qué querés? ¿Seguir pensando o tener una solución a ese pensamiento? Si estás interesado en tener sesiones de coaching, puedes contactarme por Facebook o WhatsApp.